no entendía que era china. En eso no era coreano. Ay, nunca tuviste novia guatemalteca. Coreano típico. Nadie quería estar con esta chinita. Creo que a mí tampoco. ¡Woo! ¡Woo! Hola monis ¿Cómo están el día de hoy? Bienvenidos a un nuevo video. Como pueden ver hoy estamos con un invitado muy muy especial en un lugar muy muy especial Estamos en una cocina y ya saben que yo no cocino aquí en este canal, pero estamos tratando ¡Hola! <risa> ¡Hola! ¡Hola! Yo soy Limpio, eh, vine de Guatemala, soy coreano Sí. <risa> Claramente, es un coreano, pero sí, hoy él es un cocinero, aparentemente cocina súper, súper bien. O como, ¿te gusta cocinar? Sí, me gusta. Hoy traje a este guatemalteco para hacer, ¿qué vamos a hacer hoy? Vamos a hacer empanadas. Empanadas, ¿de qué? Vamos a hacer empanadas de pizza, creo. ¿De pizza? Sí. Aparentemente cada persona tiene su propia receta. Sí, sí, pero hoy... Como que vamos a probar algo diferente, algo uh -huh. nuevo Pues porque no podemos encontrar muchos ingredientes, la verdad sí. Honestamente eso fue Pero hoy vamos a tratar de hacer lo mejor posible uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. Es mi primera vez probando empanadas así de pizza Así que... Mi primera vez también ¿Haciéndolo? Sí. Sí. Okay. Hay que empezar con el video Entra Entra Primero comenzamos con los ingredientes para la masa Necesitamos harina, aceite y leche ¿Leche? Sí. Oh, no sabía ¿Cómo ¿Cuántos vamos a hacer? Pues no sé es el, es el leche más famoso en Corea, ¿no? Sí El que más se vende Sí La verdad, hoy iba a traer huevos y unos ingredientes Pero se me olvidó <risa> está Porque bien. me vino Compramos. una llamada mientras salía ¿Dónde está la harina? Bueno, Los ¿no? huevos están aquí No creo que esté la harina allá aquí, ¿no? No sé qué es eso ¿Tú sabes qué significa eso? Creo que es como que hay harina heavy, harina pesada. ¿Pesada? O, ¿Harina experta? pesada? <risa> así de pesada. La, la verdad total. no fue. <risa> Y tamok que es así para multiusos, para todo. Ah. ah, ok, entonces está bien. ¿Qué vamos a meterle? Primero cebolla. ¿Qué más le metemos? Carne, ¿de qué? De carne de res diría yo. Porque quieres así en trozos? Tú eres el chef. Es que cada vez que hago, que hago empanadas, el relleno Ajá. lo hago diferente cada vez. Pues hoy tú decides qué quieres okay. adentro. Ok, vamos a empezar primero con la masa. La masa. Action Cam. Uh -huh. Esta es mitad de la bolsa. Ahora vamos con el leche. Sí. ¿Naciste aquí en Corea tú? No, no, yo nací en Guatemala. ¿Ah, ¿Naciste en Guatemala? Sí. Mi papá. Trabajaba por una compañía acá en Corea Tenía que hacer fábricas en Guatemala Entonces lo mandaron a trabajar allá Te lo juro que hubo como un boom Súper grande de, de Todo lo de fábrica sí, aquí sí, en sí. Latinoamérica Mi papá se fue a República Dominicana ¿Oh, ¿En serio? Sí. Wow. Y después lo mandaron a a Guatemala de la, de la compañía, ¿no? En que sí. trabajaba. Sí O no, sea, tu mamá no. conoció a tu papá aquí en Corea y se fueron juntos Sí, sí, sí, se fueron juntos? juntos Y mi mamá no sabía nada de español claro. o de inglés Y solo se fue con él Y ahí ya como... tuvieron a ti y a tu hermano Sí De hecho, lo chistoso es que a Impio lo conocí por mi hermana Y a su hermano uh. <risa> Y al hermano de Impio, su hermano chiquito Lo conocí por mi escuela Aquí en Corea, pero soy más amigo contigo que con tu hermano Es que yo soy mejor Sí, la verdad sí. Yo, sí, la verdad sí Entonces, ¿tú viviste en Guatemala cuántos años? Eh, viví 18, porque nací allá y... Oye, si naciste allá, ¿tú pensaste que eras más guatemalteco que coreano? Eh, creciendo, me identifiqué más como coreano ¿Sí? Sí porque así mi familia es coreana y en mi casa hablamos coreano todo el tiempo. O sea, ¿tus papás te criaron más coreano? Sí, sí, sí. En mi casa solo hablábamos coreano. ¿Eran los Sí. ¿En serio? Sí. No sé si han visto mi video que hice pupusas con las salvadoreñas, pues fue un todo un fail. Pero con él, como que estoy más tranquila. Ah, ok, ok. Yo okay, sí okay. confío en tu, en tu chef. Todo está bien. <risa> Te identificabas más como coreano. Qué sí. raro. Yo no nací en México. O sea, uh -huh. yo me fui cuando tuve tres meses. Pero aún así, yo me consideré más mexicana. ¿Sí? Porque no, o sea, no entendía que, que era coreano. Mm. Y solo sí. tenía puros amigos mexicanos. Mm. O sea, yo no entendía que era china. Bueno, a mí me lo recordaban también. también. <risa> Siempre me decían: chino, chino, chino. <risa> Yo siempre les decía, yo no soy chino, yo soy coreano. Tipo en mi casa, de hecho mis papás también nos hacían hablar coreano. Uh -huh. Pero yo con mi hermana hablábamos inglés y español. Ajá, Con mi hermano yo hablo español, pero cuando estamos con nuestros papás hablamos coreano. Puro ¿no? coreano. Entre la familia. La... Entonces tú hablas el coreano súper bien. Sí, sí, sí. Sí. <risa> sí, yo vine en 2010, después de la allá. ¿Tu escuela? ¿Ibas a una escuela internacional? Eh, era, creo que sí era internacional. Entonces, ahí había muchos coreanos. Sí, había unos cuantos. Cambia muchísimo cuando eres chiquito y conoces a más coreanos. Tienes muchos amigos coreanos, entonces sí te consideras más como... Ah, sí, sí, sí. Eso fue gran diferencia porque yo me juntaba mucho con mis amigos coreanos. Mm. Entonces, la mayoría de las veces yo estaba como... Amigos coreanos Entonces por eso es de que estábamos Éramos así como que bien coreanos <risa> Estamos con coreanos sí. y Por eso éramos más coreanos, coreanos sí. ¿Nunca tuviste novia guatemalteca? Eh, guatemalteca no ¿No? Creo que solo coreanos ¿En serio? No sé. La verdad nunca Nadie me quería, ¿ok? Nadie quería estar con esta chinita Cuando estaba que, en México Yo creo que a mí tampoco <risa> Pero ahora ¿No pero ahora, ahora sí. Todos. Ahora sí. No, bueno, no todos. <risa> ahora sí tengo algunos en mis DMs. Ya tenemos... La masa. ¡Woo! ¡Woo! A ver, ¿qué ¿List... se supone que tienes que hacer? ¿Poner la bolsa arriba de esto? ¿Ponerla así como que cubierta, sí? ¿Para qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué sirve eso? La verdad no sé. Así es como lo vi en los videos. <risa> En los videos también lo ponían en el reto. Ah, pero... ok. ¿Cuándo fue la última vez que visitaste Guatemala? La última vez que visité Guatemala fue dos años, creo. ¿Tus padres siguen ahí? No, solo mi mamá. Por, por el trabajo y mi papá está acá con nosotros. Está vigilando. Está vigilando. Sí. ¿No extrañas de tu mamá? Estos días con el, con el FaceTime. Pero eh, ahora sí tienes que decir que claro que sí. Sí, la extraño mucho. <risa> cada día, cada... A cocinar la persona bien cuando le hacen así con las manos, la agarra así. Antes si sí tenías el acento guatemalteco muy fuerte, ¿no? Creo que no he cambiado, mi acento no ha cambiado pero gente me dice que sí Creo que sí. sí Pero es porque... Pues has vivido en Corea por tanto tiempo Sí, 11 años y también me junto con otros amigos de, de otros países y creo que ahí es cuando se mezcla un poquito sí. el acento La verdad es interesante porque con tu hermano uh -huh. tampoco hablaba mucho de vivir español con él Hablamos inglés, ah, coreano sí. con él. Ae ah, eh, con él sí como que sentía que era más coreano. Sí, él es el menos coreano de nuestra familia. ¿En serio? Sí, y su coreano. Secreto, secreto. Su coreano está peor que la mía. No sé. No, es que me, ¿Estás bien? me pican los ojos. Cebolla creo. O por lado, no sé qué es. Pero... Probablemente los dos. ¿Estás llorando? No, estoy ¿Tú no quieres regresar a vivir en Guatemala? Vivir, no creo, porque me gusta Corea. La verdad, Corea es un buen lugar para vivir, ¿no? Sí, acá hay tantas cosas que hacer. Sí, hay más actividades. Entonces, ¿por qué regresaste a Corea? Eh, yo regresé para ir a la universidad. A decir verdad, mis papás me mandaron para. <risa> también porque tuviste que hacer como el servicio militar, ¿no? Sí, eso también era parte, pero era más como que... ¿no? También quería estudiar en Corea una vez o sea, Está, está así Viendo <risa> por allá ¡Ah! <risa> Yo como no sé cocinar me pongo así como... <risas> era porque también quería vivir en Corea, digamos. quería probar la vida Porque toda mi vida había vivido en Guatemala y siempre así juntándome con mis amigos coreanos Pero tus amigos coreanos también eran muy coreanos Sí, digamos, cada, como que el grupo era diferente Sí hay grupos sí. de coreanos en Latinoamérica, si sí. ves hay unos grupos que son bien, bien, bien coreanos sí. O sea, como fresh off the boat mm -hmm. O sea, apenas llegaron de Corea coreanos mm -hmm. Y luego hay otros grupos que son como que han vivido en Latinoamérica, pero también conocen muy bien la cultura coreana y se juntan con muchos coreanos. Que creo que mi hermana fue más así. Uh -huh. En México tenía muchísimos amigos coreanos y por eso con ellos aprendió mucho el coreano. O sea, no sí. solo el coreano con nuestros padres, pero coreano como, como el slam. Sí, eso eso ayuda mucho, digamos, eh, juntarte con gente coreana. Eso me ayudó mucho en Poder hablar coreano bien. Y entender la cultura, ¿no? Sí. Pues es que yo no tuve eso. O sea, yo en México sí tuve más amigos mexicanos, pero aparte de eso, si, si tenía amigos coreanos eran como más. Hablaban más el inglés. Eran más como gringas. Tenían la cultura muy mixta entre Estados Unidos, México y Corea. Uh -huh. hay, hay mucha gente que es así más gringa ¿no? en. en... Ah, pues es que sí. porque fui a una escuela internacional. Ah, ah, ah. Y había muchos coreanos que habían vivido en Estados Unidos y venían a México. No, bueno, también, yo también eh, tuve muchos, así me juntaba la mayoría de tiempo con mis amigos coreanos, pero cuando llegué a Corea también me costó un poquito... Adaptarme. Sí, adaptarme. Fue lo más shocking. Era así como los señores, así señores que no, ni te conocen, así y solo pasan así empujándote y como sí. que, como que así, ellos son los que, sí. que están correcto y te pasan así como que empujando si es que estás así, eh, caminando lento oye, sí, eh o sea, estas ayumas, señoras y señores aquí en Corea estás en el metro, te agarran y nomás así sí. te empujan eso, eso, es lo, eso fue lo más shocking acá no tienen paciencia, se los juro mm. Guatemala está, es más chill también sí, porque sí menos cuando manejan cuando manejan, oh <risa> todos están corriendo y tratando de <risa> volar sí me choca mucho la cultura de todo el pari sí. Pero yo también me volví así un poquito, ¿eh? Viviendo aquí. Sí, yo también creo que me acostumbré a eso también. Me pongo bien impaciente cuando estoy en otros lugares Pero creo que es Corea que es. Así. Es Corea, es muy rápido. Tú es muy rápido. Vamos a hacer la parte de adentro. Bueno, digo vamos, pero la verdad es él que lo va a hacer. Yo nada más viéndolo. Órale. Yo sí confío en ti. Ah, ok. Oigan, ¿qué piensan si hago otro video yo sola tratando de cocinar comida mexicana y se los doy a mis amigos o a mis, mi familia? A ver qué tal. Déjenme en los comentarios abajo si quieren ver ese video. Uy, huele riquísimo el ajo. ¿Y ahora, la carne. ¿Cuál es tu comida favorita guatemalteca? Es que hay tantas cosas. Wow, dime algunas, porque no conozco mucho. Pues no sé si es así típico tipo típico, típico de Guatemala, pero los tamales. ¿Tamales? Extraño muchísimo los tamales. También chucos. ¿Chucos? ¿Qué es eso? Eh, son como que hot dogs en Guatemala, hay como que pucho como que en la calle. Es, es un hot dog, pero también le ponen repollo, repollo hervido, le ponen guacamole. ¿Chucos? Sí. Shukos. Nunca sí. lo he escuchado. Los de Guatemala uh -huh. van a saber mejor me encanta ¿En serio? Sí, yo siempre después de, de colegio iba a comer chucos, así, ahorita le vamos a bajar el fuego y vamos a poner la salsa porque vamos a hacer empanadas estilo pizza pizza entonces salsa de tomate que sí, compramos sí. porque no lo vamos a estar haciendo aquí si sí, eso tarda demasiado la pasada traté de hacer mi propia salsa en serio Ajá. hice mi propia salsa y me tardé como que dos horas mm. Aparte de la comida, ¿qué es lo que más extrañas de Guatemala? El clima. Ay, El clima sí. siempre es bueno. Ve, aunque en Corea tenemos la, todas las temporadas y eso también es súper cool. Sí. Aquí en Corea todo es muy extremo. Mm. ¿no? <risa> <risa> ¡Salud! ¡Gracias! Ahora, ¿Aguacates? Mientras esperamos voy a hacer guacamole. ¿Guacamole? Sí. A ustedes dicen sí? Guacamo guacamole. Guacamole. Nosotros... ¿Aguacate? ¿Guacamole? Nosotros guacamole. ¿Guacamole? Sí. un oh my God, se ve súper rico. A ver. Así... <risa> el aguacate. También el aguacate, pero... Sí. Siempre me preguntan como, ¿Qué es lo que más extrañas de Latinoamérica que no sea comida? Y yo digo, pero la comida es lo más grande. Sí, para mí también. ¿Verdad? La comida... Bueno, o sea, aparte de mis amigos, obviamente. ¿Sigues teniendo muchos amigos allá? Hay muchos amigos que vinieron acá a Corea y se regresaron a Guatemala. ¿Por qué? Por para de trabajo, trabajo, o para trabajar. trabajar. O sea, ¿no? ¿Te estás hablando sí. de tus amigos coreanos. Sí, pero también hay unos en Guatemala. ¿Sí tenías muchos amigos? <risa> La verdad yo no tenía muchos amigos. No, yo tampoco. Yo ¿También? era bien callado en el colegio. ¿En serio? Sí. Yo era muy calladita enfrente de algunos. Uh -huh. Y luego como que salía mi, mi, mi todo. Ajá. Es que como que cuando estaba en México en prepa, aún siento que no me conocía muy bien y sentía que tenía que ser esta persona cool. En mi escuela había muchísimos como grupitos, como los populares, los cool kids y así. Como que antes no era cool ser chinita, obviamente. Entonces trataba de ser mexicana, trataba de ser como más cool. Yo era más callado, eso coreano. A fin, no más coreano. Sí, siempre tenía sueño. ¿Siempre en, tenías sueño? En, en el colegio siempre tenías Pero sí estudiaste bastante, ¿no? La verdad era como que... Eras coreano, pero no no estudiabas. Ah, okay. En eso pero... no era coreano. Ah, <risa> Yo, la verdad, era coreana en el sentido de que sí le echaba ganas. O sea, sí, sí me aplicaba. Pero no era coreana de que era pésima en matemáticas y ciencias. Mm. Eso es lo que más me gustó. Eres coreano. Ciencias? Sí. Como coreano. típico. ¡Coreano! ¡Soy coreano! Pero también porque era la coreana, o sea, a mí me llegaba, me decía, ¿Hiciste la tarea? Y yo, ¿qué tarea? <risa> ¿Qué tarea? <risa> Chicos, ustedes ya saben que yo no cocino, así que yo estaré así nomás. Entonces, ¿tú nunca tuviste como un... un... ¿Crisis de identidad? No, no creo Interesante, porque tú naciste allá Y sí. aún así nunca lo tuviste Sí, pero siempre, siempre Así desde pequeño, desde bebé Siempre estuve con alrededor de gente coreana Había mucha gente coreana alrededor mío Y creo que por eso, Yo por lo... eso de que Siempre me identifiqué así como coreano. coreano ¿Tú sentiste mucho racismo viviendo allá? Sí, en la calle nos gritaban chino, chino, chino Tuvimos que cambiar de cámara porque se me acabó la memoria Así que aquí estamos Ahora vamos a meter todo esto adentro de la masa, ¿verdad? Esto sí te voy a ayudar Primero vamos a poner okay. un poco de harina Vamos a agarrar pedazos pequeños de masa De este tamaño Así. Uh -huh. Y eh, hacer redondo para hacer como que una tortilla. ¿Tú aprendiste a cocinar así nomás? Sí, en la casa. Ah. Solo como que eh, viendo recetas en internet. Pero tus papás siempre te hacían comida coreana, ¿no? Sí, sí. Mis papás no saben cocinar nada de Guatemala. ¿Y tú aprendiste solo? Más porque extrañaba la comida. ¿Y tú cuando fuiste a Guatemala la última vez te trajiste todo, todos los ingredientes y todo? Sí, y cada vez que mi mamá me viene a visitar, ahí ella trae? me trae también. Yo me sorprendí mucho que dijiste que te identificas mucho como coreano. Sí. Porque acá siempre estamos hablando en español. Ajá. O sea, cuando estamos tomando y así de fiesta, no eres tan calladito como tú dices. Eres? Ah, sí, cuando estamos de fiesta. <ríe> Él es el único que se levanta a bailarse conmigo. Sí. Vea mi obra de arte. Uh. Uh. Mi empanada, Así. mi primera empanada Así. Vamos a acabar con las empanadas y regresamos porque no tenemos pila Muy bien, ya casi Le estamos poniendo el huevito arriba sí, Para que cuando estén horneadas eh, tengan un color más como que... Doradito Sí Doradito uh, ¡Qué rico! Los vamos a hornear y las otras vamos a comer las fritas, ¿no? Fritas nunca lo ha probado <ríe> Hay que probarlos Te iba a preguntar por qué hay tantos guatemaltecos en Corea. Hay muchos coreanos en Guatemala y no todos regresan a Corea, ¿no? Sí, y creo que era más porque como los papás se hablan mucho, Ajá, y... se conocen mucho de ahí. Sí, venían muchos coreanos porque era más fácil entrar a la universidad. Ah. Ajá. Así como que siendo un, un coreano claro. que viviste en Guatemala por como que tú, casi toda tu vida. Hablas español, sí, inglés, coreano. Es mucho más fácil. Entonces, por eso llegan a Corea todos. Ajá. Y también creo que es más porque los papás nos dicen de que vayamos a Corea, porque ellos también quieren volver a Corea un, algún día y, ah, sí, y así pueden, pueden, podemos así como que vivir juntos, vivir juntos en, en el futuro. Sí, pero te lo juro, aquí en Corea, ¿sabes dónde está? ¿Ubicas Mike's Cabin? Sí. Iba a Mike's Cabin, es como un bar Ya, o sea, hasta lo llaman un bar latino casi casi a veces Porque solo le ponían canciones latinas Y cada vez que ibas, solo escuchabas español más que coreano Si había alguien hablando en español, o sea, yo era como de que Oh my God, ¿quién eres? Te quiero conocer Y todos eran, hola, soy de Guatemala Y otro de Guatemala Todos los de Guatemala estaban en Mike's Cabin, todo el tiempo Ahí no, eh, no, era, no era un bar latino no era, no, no es, no pero se volvió bueno. sí. Por todos los guatemaltecos coreanos que sí. siempre iban de fiesta Y aparte es interesante porque aquí en Corea O sea, sí hay muchos latinoamericanos O sea, coreanos latinos Pero el grupo guatemalteco coreano Es como que el más así cercano Todos, sí. todos se conocen son un grupo gigante, pero no sé cómo todos se conocen así. Todos son amigos. Eh, estábamos unos coreanos así de Guatemala. Y después uno conoce a otro que vino de Guatemala y sí, sí. lo trae. O sea, y... eso sí lo entiendo porque obviamente nos pasa con otros latinos. O sea, nosotros nos conocimos así. Sí. Pero no es... aquí en Corea no tenemos como un grupo de mexicanos coreanos, sí. ya sabes. Pero los guatemaltecos sí tienen su, su grupo. Sí, es interesante. Sí. sí, eso sí. No sé por qué es así, pero... Creo que nos juntamos más. Sí, ustedes sí se juntan bien, sí. eh. Sí. Es muy bueno, es muy cool. Yo también quisiera tener como un grupo así. Pero pues creo que por mi canal conocía muchos coreanos latinos y está mm. está cool. Ya tengo muchos amigos coreanos con los que puedo hablar en español. Vamos a probar primero estas empanadas fritas. Claramente creo que esto es el que yo hice, porque su forma está bien feita, <risa> pero está bien. Mmm. Es que el relleno sí está muy rico. Esto es lo que hacen. A ver, una, dos, tres. Uh, uh, qué rico. Oye, pero sí salieron bien, ¿eh? Creo, creo, creo. Aún no lo hemos probado, pero... Es que el Limpio quiere, quiere un restaurante latino aquí en Corea. ¿Qué piensan ustedes? Sí, ¿no? El chef impio aquí futuro. en el futuro. Please vean cuántas hicimos. Muchísimas. este es lo que yo hice. porque el mío parece un taco? Todos los míos salieron así largos, pero lo vamos a probar. ay está caliente. Hey, este lo hiciste vos. Ah, sí, sí, sí. Así ¿Toma? se nota. Ay, cuidados. Oye, si ¿sí no salió. Uh -huh. Es la primera vez que algo me sale bien Cocinando Está caliente mm. Está caliente Estoy orgullosa de nosotros mm. High five Buenísimo. Buenísimo Hay que acabar el video aquí uh -huh. Espero que les hayan gustado O sea, yo pienso que hasta lo podemos vender <risa> Que no <risa> Su cara de mmm, eso no mm. Tal vez Vamos a seguir comiendo aquí. Vamos a acabar el video para poder comer ya. últimas palabras, Simpio? ¿Qué les quiero decir a mis suscriptores? Mucho gusto. Gracias por habernos visto. <risa> Gracias por venir uh -huh. a cocinar por nosotros. De nada, de nada. Por mí. La Más próxima, que nada. cuando vuelva otra vez. Gracias, chicos. Los quiero mucho. Los veo muy pronto en mi siguiente video. Adiós.